Nos ha vendido como extraordinario temas de mera gestión ordinaria, ¿no? desde cursos de formación hasta APPs, hasta que podemos entrar en las piscinas sabiendo cuántos hay, que podemos pagar con el móvil, esto o lo otro. Nos parece que, que eso encubre la ausencia de este Gobierno que no ha sabido realizar ningún proyecto con fondos públicos ni pensados para el bien común y en el que lo único que ha tenido presente ha sido el beneficio empresarial de terceros, dando suelo en unas condiciones muy ventajosas y encima estableciendo a veces unos beneficios fiscales para grandes empresas en detrimento de quienes mueven la economía local de las pequeñas y medianas empresas. Se han hecho grandes anuncios, pero que curiosamente, por ejemplo, en el tema de los cheques familiares, podían haber sido, si se está pensando en la conciliación familiar, se podría haber estado pensando en la ampliación de, las, de la red de guarderías públicas. No, pues por contra, se hablan de unas medidas que no se saben los beneficiarios y que nos trae un poco a la cabeza esas ayudas a la concertada que han supuesto una evidente palmaria segregación de las, de las familias de la escuela pública.